¿Nuevamente? Ya. Perdón, perdón si es que ha habido una interrupción. Nuevamente voy a contarles un poquito, decirles que tenemos el privilegio hoy día de tenerlo a Adrián Campero con nosotros, como lo hemos anunciado por, por varios días en, en el Facebook. Eh, y les decía, lo que, lo que realmente deseamos hoy día de esta charla informal, que deseamos que, que realmente ustedes eh, aprendan muchas cosas, pero también lo que deseamos es que se motiven, una de las cosas bien importantes es, es motivarse, es inspirarse. Yo les estaba haciendo, brevemente les estaba contando que hace muchos años, eh, eh, finales de la década de los 70, yo me motivé, me inspiré porque mi hermano, de, de manera muy independiente, un hermano mayor mío, él pudo conseguir una, una, una beca en los Estados Unidos. Eh, él consiguió una beca en los Estados Unidos. Y bueno, años después, a mí eso me inspiró muchísimo. Y me ayudó también a tener una motivación mucho más grande, sabiendo que él había tenido éxito. Eh, busqué también becas, lo pude conseguir, lo hice exitosamente y pude estudiar en los Estados Unidos. Entonces, justamente la razón por la que la tenemos, lo tenemos a Adrián Campero hoy día, es porque Adrián es un ejemplo increíble, es un ejemplo maravilloso. Eh, él, está, él ha podido estudiar en la mejor universidad del mundo eh, y, y entonces queremos que, Ustedes se inspiren, ustedes vean que, que las posibilidades están dadas. Es un mundo diferente, es un mundo globalizado, donde es más fácil hoy en día eh, de lo que fue, digamos, hace, hace 30, 40 años. Eh, entonces, eh, es pues ese privilegio aparte que tengo. Adrián Campero eh, ha estudiado tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado en la Universidad de Harvard, ha podido hacer investigación en, eh, en el MIT. En fin, es, es, son, son, son oh, experiencias increíbles. Y yo realmente voy a dejar que Adrián sea el que les cuente y, y espero que realmente ustedes aprendan y sobre todo que se motiven, se inspiren, ¿ok? Así que lo dejo, Adrián Campero, con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Eh, para mí es un privilegio estar acá y me encanta poder compartir mis experiencias con gente que está aspirando a, a, a estudiar en Estados Unidos y a lograr hacer grandes cosas. Eh, una, una pequeña corrección, yo hice el pregrado en Harvard, no hice el posgrado. Nada más, eh, yo, yo estudié ahí desde el 2008 hasta el 2012, eh, hice la carrera de física, y les voy a comentar un poco en general eh, mi experiencia como boliviano, eh, el proceso de, de aplicación y mi experiencia allá. Eh, yo eh, fui al colegio alemán, es un colegio privado acá en La Paz, muchos lo deben conocer, es un muy buen colegio, sin embargo, eh, el colegio alemán no no, no te guía necesariamente a, a aplicar a universidades de Estados Unidos. Mucha gente se va a Alemania, muchos otros se quedan aquí en Bolivia, y otros se van a, a Chile y otros países. Eh, sin embargo, a pesar de eso, eh, hablando con gente y con un poco de ayuda de, de, de personas que yo conocía, eh, información del Colegio Calvert, yo logré enterarme bastante cómo funciona el proceso de, de admisión. Y para aquellos de ustedes que están pensando en aplicar, les comento, digamos, la primera cosa es que este proceso de aplicación para, para Estados Unidos no es tanto eh, llenar, no es papeleo, no es tanto llenar documentos, sino es un proceso que yo creo empieza eh, unos dos años, diría, antes de, de empezar la universidad. En el caso específico de Estados Unidos, lo que las universidades buscan es, sí, excelencia académica, pero también diversidad en los intereses. Eso es algo que creo que vale la pena resaltar mucho. No es tanto así, por ejemplo, en, en, en Bolivia. Si uno quiere estudiar ingeniería, no tiene que demostrar que es buen futbolista, por decir algo, eh, yendo en un extremo. En Europa tampoco es así. Tú te metes a estudiar eh, química y vas a hacer química desde el primer día hasta el último día y lo que a ellos les interesa son tus notas en, en, en las ciencias y tu, tu performance en general académico. Para Estados Unidos eh, es importante siempre tomar en cuenta que ellos buscan eh, un perfil eh, como dicen en inglés, well-rounded, que significa que tienes diferentes aptitudes, diferentes intereses. En mi caso en específico, yo les comento, yo, yo fui el, el primero de mi clase en el colegio alemán, pero desde chiquito, desde muy pequeño, hacía deportes toda la vida, eh, y pude demostrar eso en mi aplicación y, y presentarlo de una forma interesante, habiendo participado en campeonatos de fútbol, de tenis, etc. Y además, eh, fui muy activo con la música también desde muy pequeño toco piano desde los cinco años y guitarra más o menos desde los o 9. formé parte de un grupo de rock en La Paz, concursamos en un, en un concurso aquí eh, que se llama la Maratón Rock, que es un concurso nacional, y ganamos, y creo que eso también como que le dio un, un, un toque interesante a mi aplicación. Eh, sobre todo aplicando a las universidades que son las más exigentes eh, académicamente, uno tiene que ver la forma de, de diferenciarse del resto, ¿no? todos los estudiantes tienen buenas notas, todos eh, tienen una ética de trabajo muy buena, sin embargo, uno tiene que encontrar la forma de presentarse de la manera más interesante para las universidades. Eh, y algo que yo he hecho y creo que me ha funcionado es realmente eh, reconocer quién soy, eh, dónde me he criado y cuál es mi historia. Yo soy boliviano, he nacido acá y me he criado acá. Eh, he tenido la oportunidad de vivir un año afuera con mis papás cuando tenía 13 años, y he regresado a Bolivia, a La Paz, y he podido ver a mi Bolivia con un poco otra perspectiva. Pero creo que al escribir sobre eso en mi aplicación he demostrado que, eh, que, que sí estoy consciente de lo que está pasando en mi país eh, y que entiendo qué está pasando en el mundo en relación a mi país. Eso es algo que creo que le ha dado un toque interesante a mi aplicación. Puede ser que esté equivocado, pero ese es mi, desde mi punto de vista. Eh, ha sido un factor adicional interesante a, a mi, mi aplicación. Eh, les comento un poco sobre mi experiencia en la universidad, habiendo llegado allá como boliviano. Eh, mi inglés era razonablemente bueno, porque había estado un año en Estados Unidos antes con mi familia, y tenía un poco base del colegio, sin embargo creo que hay es donde uno realmente aprende el, el idioma a fondo, eh, y sí son muy muy exigentes con, con la escritura, algo que lamentablemente en los colegios de Bolivia no se le da mucho énfasis. Pero eso uno aprende rapidísimo, o sea que no hay, no hay una razón por la, por la cual preocuparse en ese sentido. Creo que eh, si uno tiene eh, la estructura um, mental, puedes aprender a escribir en cualquier idioma eh, muy rápidamente. Y en mi, mi experiencia, al comienzo fue un poco complicado, pero después eh, lo hice sin problema. Una de, de las grandes eh, oportunidades y ventajas de estudiar en Estados Unidos... Eh, en específico en las universidades que tienen el sistema Liberal Arts, no sé si ustedes están familiarizados, este sistema significa que uno estudia una carrera, pero además tiene la, la opción de, de pasar otras clases. En mi caso, mi carrera era física, eh, y eso más o menos comprendió la mitad de todos los cursos que yo tomé, entre física y matemáticas. Después, un cuarto eran requerimientos generales de la universidad, que variaban por áreas, y un cuarto eran lo que se llaman electives, clases que yo podía elegir, que no tenían absolutamente nada que ver con ni mi carrera ni los requerimientos. Este es un sistema, eh, el que se llama liberal Arts, que te da mucha flexibilidad al elegir tu carrera. Yo, si me hubiera quedado en Bolivia, probablemente no hubiera estudiado física, porque me hubiera tenido que dedicar a hacer física, eh, ya sea académicamente o, o, o hacer investigación. Y nunca he estado muy seguro de eso. Eh, sin embargo al estar ahí en Estados Unidos he tenido la oportunidad de pasar clases de contabilidad economía historia de todo un poco que es lo que te permite este sistema y después elegir que sí quiero hacer física pero al mismo tiempo eh, seguir tomando clases que creía yo me iban a dar una mejor un mejor perfil para cualquier trabajo en el futuro ahora yo después de dos años de haberme graduado estoy trabajando acá en Bolivia eh, en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la física y sin embargo me encanta la física, todavía todavía leo ensayos, eh, investigaciones, y estoy al tanto de las noticias. Pero mi trabajo, ahora mismo estoy en un proyecto de construcción. Antes estaba en un proyecto industrial de madera. Y yo creo que a futuro eh, voy a seguir con, con eh, proyectos eh, y diferentes negocios en Bolivia que no necesariamente van a tener que ver con física. Eso es nada más para contarles esta ventaja del estudio en Estados Unidos. Eh, otra de las ventajas muy grandes eh, que en mi experiencia han sido realmente lo que le ha dado el toque adicional a, mi, a, mi, a mis cuatro años en Estados Unidos, son las, las oportunidades de, de hacer investigación que muchas de las grandes universidades te, te facilitan. Eh, no solo las universidades, sino también hay, hay centros eh, internacionales de investigación o, o nacionales en Estados Unidos también que están dispuestos a financiar investigación en, en universidades para estudiantes que tienen ideas y quieren hacer cosas. En mi caso, eh, yo he estado un verano en, en la Universidad de MIT investigando sobre las baterías de litio. Eh, ¿Y por qué litio? Eh, yo estaba consciente de las reservas que tenemos en el Salar de Uyuni y pensé que en algún momento podría ser interesante eh, aprender más sobre eso y eventualmente hacer algo aquí en Bolivia. Por ahora no, no, no lo estoy haciendo y no tengo planes de hacer en el futuro, pero he estado en una universidad de investigación top, top haciendo investigación sobre baterías de litio, cómo se, cómo se las hacen, cuáles son las dificultades ahora en la tecnología, etc. Y después otra oportunidad que tuve de investigación fue irme a, a Sudáfrica, también por unos tres meses en total, donde estuve eh, investigando una tecnología para capturar agua de la neblina. Esta tecnología es una tecnología existente, eh, hay pequeñas poblaciones en el mundo que la, la están implementando ahora. Eh, lo que consiste es en, en poner una, un material específico en dirección a la neblina y capturar las gotitas de agua de la neblina y tener sí. agua potable. Eh, es algo que lo he empezado a hacer en Bolivia hace un año y creo que se puede hacer eh, en muchos lugares del mundo. Es una, una, una tecnología que te provee de agua potable de, de la neblina y no necesita ninguna fuente de energía externa, o sea que podría aplicarse a, a poblaciones eh, desfavorecidas en, en todos los lugares del mundo donde hay neblina. Ahorita lo tengo nada más como un experimento en, que está en camino a los yungas, en Pongo, sin embargo eso podría convertirse algo en algo interesante. Y eso es para contarles cómo la investigación que uno tiene la oportunidad de hacer en la universidad te va abriendo fronteras. Eh, y yo, amante de Bolivia... Quiero hacer acá algo con, con lo que he aprendido, ya sea con el litio, con, con el agua, o eh, eh, usando los conocimientos que, que me ha otorgado la universidad para, para hacer emprendimientos acá en Bolivia. Eh, no sé si hay algo en específico que, que quisieras cubrir, Diego, o lo abrimos a preguntas. Bueno, quizás a lo mejor si sí puedes hablar un poquito de, <coughs> del tema de... De la postulación, ¿cómo fue el, el proceso de postulación a Harvard? Los requisitos, eh, un poco el SAT, mm -hmm. eh, en fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? Un poquito si pudieras mencionar eso, ¿no? Perfecto, sí. Como les comentaba, el eh, proceso de aplicación es un proceso que, que, que llenar papeles. ¿Y por qué les digo esto? Porque eh, tienen los exámenes estandarizados los, eh, para, para los cuales tienes que, que prepararte mucho, son los SATs. Estos exámenes son... Eh, exámenes de, de eh, elección múltiple donde se cubren las áreas de matemáticas y e inglés. Eh, inglés tienes dos partes que son escritura y eh, eh, reading comprehension que es para ver qué tanta eh, qué tan nivel tienes de, de entendimiento en el idioma de inglés. Eh, <coughs> la parte de matemáticas se califica sobre 800 y después tienes la parte de escritura sobre 800 y la parte de, de reading comprehension también sobre 800. Para, dependiendo de la universidad, uno tiene que sacar obviamente diferentes notas. En el caso de las, las Ivy League y las, las más exigentes, te exigen en matemáticas un, un mínimo de 720 sobre 800, y después eh, en inglés, aunque tengas alrededor de 650, estás, estás tranquilo. Incluso si uno demuestra eh, el examen de inglés, yo diría no es limitante, porque después tienes el examen. TOEFL, que es el, el examen de inglés para gente que no tiene el inglés como idioma materno, y ese es el que realmente te, te limita o no a entrar a diferentes universidades. En el SAT lo que uno tiene que probar realmente es la capacidad matemática, y eh, en inglés eh, diría más énfasis en la parte de comprensión de la escritura, de, en la comprensión de la escritura y no tanto eh, en la parte de writing. Eh, el examen de inglés que les comentaba, el, el, el especial para, para, para gente que no tiene el inglés como idioma materno, se llama TOEFL, y ese examen eh, se mide sobre 120, y las universidades top te piden un mínimo de 110 sobre 120. Esto es lo que yo conozco de mi proceso de aplicación, pueden haber diferentes requisitos. Eh, después, todas las universidades en Estados Unidos te piden lo que se llama el essay, que es un ensayo... Normalmente no te dan una, un, un, una limitante de, de, de palabras. Eh, no vale la pena excederse mucho ni ser muy corto. Dos páginas, tres páginas es normalmente lo que la gente escribe. Pero este essay es una de las partes más importantes, si no la más importante, diría yo, una vez que tienes eh, los SATs eh, fuera de, del camino. El ensayo, lo que, eh, lo que ellos quieren ver es cómo te presentas tú como una persona además de tus calificaciones, de tus extracurriculares y de tus, eh, de tus notas de los eh, exámenes estandarizados. Aquí es donde uno tiene que realmente ver eh, quién es uno y qué es lo que quiere hacer. Y no te dan un tema en muchas universidades, te dicen, escribí algo que, que te apasione, que, que, que te disguste. Eh, y la cosa es que uno tiene que mostrar cómo puede pensar, cómo puede escribir y cómo qué es lo que piensa hacer más o menos con su educación. Eh, en mi caso, yo les comentaba, he escrito un poco sobre mi experiencia, habiendo vuelto a Bolivia después de un año de estar afuera, y cómo veía mi país, y después, ¿cuál eran mis, cuáles eran mis metas eh, después de la universidad. Era un poco esos dos temas. Hay gente que escribe sobre temas completamente distintos, desde deportes, hasta política, no hay un tema específico, pero sí tienes que mostrarte sensible a lo que estás escribiendo y analítico con, con los temas que estás mencionando. Eh, el ensayo, los, los exámenes, obviamente las notas, los extracurriculares, esa es la parte, digamos, que uno tiene que, que presentar para, para entrar a la, a la universidad. Y un concepto que, que muchas de las personas que están pensando aplicar a Estados Unidos no conocen es el concepto de ayuda financiera. Eh, hay ayuda financiera por, por mérito, que se llama, que por ejemplo, si uno es muy bueno en, la, en el colegio, tienes unas notas excelentes, la universidad puede o no darte una, una beca, una ayuda financiera, o puede ser también por deportes. Si eres muy bueno en, en algún deporte, pueden ellos considerar darte una beca, pero creo que la más interesante es la que hay algunas universidades que tienen, que se llama el Need Blind Financial Aid. Y esto va de la mano de lo que se llama need-based eh, admissions. Eh, les explico qué es esto. El need-based admissions significa, eh, en español es eh, admisión basada en. en, en eh, eh, perdón, ¿qué, ¿qué he dicho? He dicho need-based uh -huh. admission. Eh, perdón, es al revés, es need-blind admission y need-based financial aid. Me explico. El NEED Blind Admission quiere decir en inglés que es admisión sin mirar a tus necesidades financieras. Solo se fijan en qué, cuál es tu perfil, cuáles son tus notas, cuáles son tus eh, exámenes estandarizados, etc. Pero no se fijan en, en tu capacidad de pagar la universidad. Eh, eso es NEED Blind Admissions. Ellos deciden aceptarte nada más basado en tu, en tu, en tu, tu perfil como persona y como estudiante. Y después viene lo que se llama el, el Need Based Financial Aid, que significa eh, ayuda financiera basada en tu necesidad. Una vez que ellos te aceptan, eh, te aceptan, te dan admisión a la universidad, recién, eh, en teoría, abren tu, tu file. Obviamente no, es, no funciona así exactamente. Es solo un file que mandas con tus notas y, y tus, tus, tus necesidades eh, financieras. Pero... El proceso es realmente así, donde hay un comité que se encarga de ver tu capacidad eh, de notas y, y tu perfil, y el otro que ve tu capacidad financiera. Una vez que el primer comité ha decidido aceptarte, el segundo comité, que es el encargado de la ayuda financiera, abre tu file y dice, ok, esta persona puede pagar cero, sin embargo ya lo hemos aceptado porque es un buen alumno, pero puede pagar cero, entonces nosotros nos comprometemos a cubrir absolutamente todos los costos de su educación. Si tú puedes pagar el eh, 50%, ellos van a cubrirte el 50% y así sucesivamente. Y lo único que ellos quieren es que tú demuestres eh, de dónde vienen tus ingresos para poder pagar la universidad. Y este concepto mm -hmm. es, es un concepto realmente que, que, que es increíble y no mucha gente lo conoce. Vale la pena recalcar que no todas las universidades tienen eso. Es más, yo diría son pocas las que tienen realmente este, este proceso, pero... Eh, haciendo un poco de investigación en internet, uno cae en, en universidades pequeñas y grandes que, que, que utilizan esta metodología y que facilitan a estudiantes de todo el mundo con capacidades académicas y, y otras a poder estudiar en universidades que son carísimas para, para cualquier tipo de, de ingreso que uno pueda tener. ¿Por qué no? Podemos ver un poquito, nos gustaría responder a todo lo que a las personas que están presentes en este web chat, que están participando, que, bueno, nos preguntan, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Eh, a ver, vamos viendo un ratito. Había una pregunta con relación a. A ver, tengo Edelmira Vázquez, Velázquez, perdón, Cárdenas, que dice. Cómo consigue Adrián hacer investigación en otro país fuera de Estados Unidos? Eso es cuando estabas allá, ¿no es cierto? Cuando fuiste a Sudáfrica. Se, cuéntanos un poco de eso. Eh, esto era nació todo de una clase que, que yo tomé. Era una clase de ingeniería donde al final de la clase había una beca para para los grupos que tenían la mejor calificación para hacer una investigación donde ellos vean necesario en cualquier lugar del mundo. Eh, era una ventaja específica de la Universidad de Harvard que que tenía este fondo y no tenía limitación con países. No sé cómo funcionan las otras universidades, pero sí en mi caso nosotros elegimos eh, Sudáfrica porque estábamos haciendo la investigación de la neblina y en Sudáfrica se da muchísima neblina y había ya un, un inicio de investigación acerca de, de esta tecnología que les he comentado. Hay, hay una pregunta de, de dima 092 Dice, ¿cómo obtener alguna beca y qué requisitos eh, piden? Soy del de Salvador. Eh, bueno, mira, lo que, lo que yo te puedo decir... Le voy, a dar, le voy a dejar hablar también a Adriano obviamente, y decirle su parte, pero evidentemente en los Estados Unidos hay más de 4.000 universidades. Entonces, eh, imagínense, es, es una, es, hay una cantidad de, de oportunidades bien, bien grandes. Yo no estoy diciendo que las 4.000 van a dar becas, pero no deja de ser interesante. Realmente, hoy en día, eh, con, con los instrumentos que tenemos, con las herramientas que tenemos, con, eh, con el Internet y todo eso, realmente se puede averiguar mucho. Re, es, requiere mucha dedicación, requiere... Eh, tener realmente es lo que yo les decía al principio mucha inspiración mucha motivación y, y buscar y buscar y buscar hay que hay que conocer obviamente cuáles son los requisitos que se yo pero las posibilidades de obtener algún tipo de beca en los Estados Unidos son realmente grandes no y si estamos viendo que una universidad como Harvard le ha dado posibilidad eh, a Diana tiene una posibilidad en una universidad de esa talla pues imagínense podemos ir bajando y ver un mundo un mundo realmente de posibilidades no no sé cuál es tu tu perspectiva al respecto estoy 100% de acuerdo con lo que dice Diego. Hay un sinfín de, de instituciones que, que dan becas para estudiantes de todo el mundo. Eh, en Bolivia eh, hay, hay, hay instituciones que dan becas para estudiar afuera, no sé exactamente cuáles son, pero he escuchado de muchas acá. Eh, eh, uno también puede aplicar a becas en Estados Unidos para estudiantes internacionales. Estas son becas que normalmente son por mérito, como les comentaba. Y las universidades grandes tienen estas becas que son las que, se llaman need, eh, need Based Financial Aid. Eh, para responder la pregunta de, eh, una de las preguntas que están ahí, en mi caso yo les comento, sí tuve una beca por un, un porcentaje pequeño. Eh, esta era una beca basada otra vez en necesidad. Y, y, y en realidad mi historia es interesante porque yo al, al solicitar admisión no creía todavía en esta teoría de que hay un realmente un Need eh, Blind Financial Aid, que es el, la, la ayuda financiera basada en tu necesidad. Eh, entonces mandé mis documentos sin pedir ninguna ayuda financiera porque dije, tal vez esto eh, se, se, se, se pone en el camino de que me, me admitan, porque las universidades al final de cuentas tienen que cubrir sus costos y yo no quería decir que no iba a poder pagar, después tenía que ver cómo iba a conseguir la plata para pagar. Eh, sin embargo, después al aceptarme, el, el, el miembro del comité de admisiones me dijo, por si acaso, sé que no has mandado... Pero tú todavía tienes tiempo de mandar si es que tú demuestras una necesidad. Y en mi caso, sí había una necesidad eh, que no era del 100%, pero sí era un pequeño porcentaje. Y eh, porque tengo, tengo tres hermanas, dos estaban en la universidad y etcétera, ¿no? Siempre hay, hay eh, gastos adicionales. Eh, y pude mandar todavía ese file eh, de ayuda financiera y me lo aceptaron. Creo que eso es, es una buena experiencia de. realmente... De o sea, first hand, que las universidades que dicen que tienen este sistema lo cumplen 100% y en ningún momento eh, el pedir ayuda financiera te limita eh, o te limita las posibilidades de ser aceptado. Bueno, tenemos a Emma Turcios Bolina que dice eh, ¿Qué se debe hacer para estudiar? Me imagino en los Estados Unidos. Eh, y un poco lo que te diría, eh, Emma, eh, lo primero es, es realmente conocer ¿Qué es lo que se necesita? Yo lo que sugiero ahora, eh, yo creo que Adrián también ha estado cubriendo información bien, bien importante, sobre todo a nivel pregrado, pero sería mi recomendación para las personas que nos están uh, preguntando de Bolivia que… Investiguen, existe la oficina Education USA en los centros bolivianos americanos, ustedes saben lo que son los CBAs, entonces hay CBAs en cinco ciudades, investiguen un poco, hablen con la gente de Education USA, que es la oficina que realmente hace eso, esa es la función de ellos. Education USA es una red que ha creado el Departamento de Estado hace varios años que tiene por función justamente hacer eso, ayudar a que la gente pueda conocer a fondo lo que es eh, estudiar en los Estados Unidos las posibilidades, becas, ayuda financiera, etcétera. Entonces, los animo a que también investiguen por su cuenta, pero también pueden, en el caso de, de, de las oficinas Education USA, recurrir a ellas. ¿no? Donde, Bueno, hay otra, Fernando García nos dice, ¿dónde se debe presentar uno para adquirir beca y si hay horario de atención? Bueno, eh, es que depende. Mira, eh, nosotros aquí en la Embajada tenemos la beca, la beca Fulbright, que son becas de posgrado. Y la beca de Fulbright siempre sacamos una convocatoria pública a partir más o menos de finales de marzo, abril de cada año. Lo vamos a hacer lo propio el próximo año, el 2015. Eh, yo les aconsejo que estén atentos, que vean el Facebook. El Facebook de la Embajada, Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, eh, realmente es... Uh, es, es, es interactivo, eh, es, es ameno y es sobre todo informativo, tiene cualquier cantidad de información. Les animo a que nos sigan porque toda la información que tenemos, cualquier beca que vaya a salir, sea, sea el tipo de beca que sea, la vamos a publicar allá y obviamente también eh, Fulbright y todos los otros programas de becas. ¿no? Eh, tenemos a Deb Carrasco que dice, mi pregunta es, ¿cómo puedo lograr una beca pregrado y cuáles son los requisitos? Bueno, Adriana ha estado hablando, creo, de una manera muy general, muy importante acerca de esto. Eh, yo creo que, me remito un poquito a lo que acabo de decirles, hablen con la oficina Education USA, incluso Education USA tiene un programa que se llama Study America, que son becas para pregrado, son becas parciales, no son becas totales para pregrado. Eh, los animo a que investiguen, lo que, lo que es el programa Study America, pero también en general si pueden eh, recurrir a, a hablar con, con alguien eh, en Education USA, en los centros boliviano-americanos, sería genial para que puedan realmente entrar en detalles de lo que, de lo que son los requisitos y, y cuál es el caso específico de ustedes. ¿no? Pero eh, en este momento también tengo que decirles, oye, está el, el, el, el Internet, entren a Google, eh, por Dios, ahí está toda la información. ¿no? Es cuestión de realmente ver, ver, indagar, eh, y sobre todo tener esa motivación, creer que uno es capaz de hacerlo. No, no sé si... Sí. ¿Quieres comentar algo más al respecto? Sí, nada más, aumentando lo último que dijiste, creo que eh, el Internet es una gran fuente de información. En las páginas de las universidades está detallado todos los requerimientos para, para conseguir becas, qué tipos de becas hay, cuáles son los tiempos de donde uno debería entregar los documentos, etc. O sea que mi consejo es sí, vean las páginas de las universidades que están, a las que están apuntando. Y Deb Carrasco dice: Otra sería, ¿cómo logro ser admitida en Harvard con una beca? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿no? Pero... Como les comentaba, el, el College de Harvard tiene becas que son solo por necesidad. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo, cómo ser admitida a Harvard? No, no, ¿cómo ser admitida con beca? Porque la beca viene nada más basado en la necesidad, basada en la necesidad. No hay becas por mérito de estudios, ni, ni deportivos, ni, ni de ningún otro tipo. Son becas basadas en tu necesidad. Entonces haciendo la pregunta, reformulando la pregunta, ¿cómo ser admitido a Harvard? Creo que no hay una fórmula eh, específica eh, o un perfil específico de persona que, que el comité de admisiones de la universidad está buscando. Algo que sí es general para todos es que tengan un well-rounded profile que es... Eh, se pueden demostrar, no sé cómo decir eso, cómo, cómo dirías eso. Sí, lo que se busca son perfiles diversos, que las personas tengan muchas, lo que tú has mencionado sí. antes, ¿no es cierto? Lo dijo muy bien Adrián, pero lo que buscan es eso, la diversidad en, en, en, en, en la persona, la diversidad en cuanto a su formación, a sus inquietudes extracurriculares. Oye, si juegas fútbol mejor, si tocas el, el piano, como el caso del mejor, o si tocas el, el, qué sé yo, el charango, lo que sea. Pero lo que se quiere ver es eso, ¿no? Gente, con, gente creativa, gente interesada, gente curiosa gente que realmente haya logrado muchas cosas y que tenga un interés, y que tenga no solo un interés, sino muchos intereses, ¿no es cierto? Así es, exactamente. La parte académica es obviamente importante, pero también ellos quieren, como decía Diego, que uno muestre intereses en otras áreas, y no solo muchos intereses, puede ser un solo interés adicional, pero el, el punto es que los intereses que uno demuestra tiene que ver la forma de, de mostrar que, que sí realmente han sido partes de... de, de de tu vida por mucho tiempo, o que si sí te apasionan en serio, o que has logrado hacer cosas con esos otros intereses. No, no basta decir que uno hace ayuda financiera, do, eh, perdón, ayuda comunitaria, tres veces al año, porque eso sí es algo, eh, creo que respetable, y eh, muy noble, pero no muestra un, un grado de, de pasión por el tema, si me dejo entender. Correcto. Yo, yo les diría, eh, es algo bien importante si ustedes pueden pensar en, en objetivos. Yo siempre digo, si una persona tiene objetivos claros, ¿no? Y si puedes pensar en un objetivo a corto plazo, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? ¿Cuál es tu objetivo a mediano plazo? ¿Y cuál es tu objetivo a largo plazo? Y si eso puede, puedes redondearlo, que sea coherente, que tenga un sentido, ¿no es cierto? Son rules of thumb en inglés, pero saben que eh, aterricemos, yo creo que esto es posible. Las personas tienen que tener objetivos, tenemos que tener objetivos, buscar objetivos. Y en base a esos objetivos, como les digo, existe el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. ¿Qué queremos hacer? no ¿Es cierto? Pau fuño nos decía que quería saber, quería saber acerca de los requisitos para postular a maestrías. ¿no? En el caso de, de maestrías, les repito, tenemos el programa Fulbright aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Eh, esencialmente, para el programa Fulbright, pues, necesitas el TOEFL, necesitas tener... Todo lo que estamos hablando, necesitas cumplir requisitos, es decir, tener, mostrar que tienes un currículum académico que es, que es, que es, que es bueno, que es muy bueno, eh, pero sobre todo queremos, volvemos a decir lo mismo, queremos ver personas que realmente tengan mucha claridad de objetivos, personas que tengan mucha seriedad de propósito y, y eso que les decía, ese es rule of thumb. ¿No es cierto? ¿A corto plazo qué piensas? ¿A mediano plazo qué piensas? ¿A largo plazo qué piensas? ¿No es cierto? Tiene todo su sentido. Eso es realista, eso es serio. Entonces, todo eso, ¿no? Había también una pregunta antes en, con respecto a los MBAs, las maestrías uh, Business Administration, ¿no? Master's in Business Administration. Uh, lo que se necesita para los MBAs es el examen GMAT, por si acaso. ¿no? En el caso de, de, de, de, de, sea que se postulen a un MBA eh, con Fulbright o fuera de Fulbright, lo que necesitan es el GMAT y también el TOEFL, ¿no? básicamente eso. El GRE es para todas otras, las otras carreras, bueno, con excepción quizás de, de derecho, pero el GMAT sí es, para, es específico para, lo, para un MBA. ¿no? Entonces, um, en el área de Humanidades, becas para posgrados, eh, miren, eh, lo, los posgrados, yo creo que siempre es un poco más fácil en la medida en que uno va, va subiendo, es decir, si tú ya tienes una licenciatura, eh, si tienes ya un, has hecho un, una carrera de pregrado, sea acá o allá. Eh, ya hacer una maestría va a ser un poquito más, más fácil, va a ver, vas a ver que las posibilidades a lo mejor son más grandes, depende también del área, si por ahí estás viendo en ciencia y tecnología, si eres un ingeniero en, en, en química, qué sé yo, a lo mejor las posibilidades van a ser un poco más amplias, pero de todas maneras existen posibilidades en todas las áreas, ¿no? lo importante es que también eh, eh, nos enfoquemos en nosotros mismos, ¿no es cierto las universidades siempre van a buscar, van a querer eh, recibir y dar ayuda, ayuda financiera y de, de todo otro tipo, a personas que también vayan a aportar algo importante, ¿no es cierto? ¿Qué, qué puedo aportar yo parte del estudio y todo eso? Entonces, piensen ustedes, traten de ponerse también en ese escenario de, de la universidad. La universidad está buscando gente que enriquezca a la universidad, en muchos sentidos, obviamente en el académico, pero también de otra manera, en lo humano. Y de eso estamos hablando. Ese es un factor bien importante que se toma muy, muy en cuenta en los Estados Unidos, a diferencia de, de, de la mayoría, yo les diría, de los países en el mundo. ¿no? Eso es bien, bien importante que lo, que lo considere. Eh, hay una pregunta de Benjamín Piraya que dice, ¿cómo es la vida universitaria a tiempo completo? Es decir, ¿cómo describes una jornada típica? A eso sí que le dejo a Adrián. Adrián, va a contar. Es una, una buena pregunta, eh, porque creo que varía según donde uno está. En mi caso, yo... Estaba, eh, vivía en el campus, o sea que realmente salía muy poco de, del campus porque ahí tienes eh, las clases, la, las, las bibliotecas, los comedores, etc. Eh, un día típico para mí era empezar mi día eh, a las 10 de la mañana, más o menos, porque así ¿sabes? empezaban las primeras clases, eh, afortunadamente. Eh, tienes alrededor de dos a tres clases por día, no más. Las clases, en mi caso, duraban eh, una hora y media. Eh, eh, son clases que eran bastante grandes de, de 100 personas, a veces 200 personas y después eh, yo tenía clases pequeñas que, eran, que se llamaban sections donde, cubrían, donde se, se hacían discusiones de, de, de la clase grande y se cubrían temas más específicos y uno podía ya participar más y tener eh, discusiones con otros alumnos estaba básicamente 3-4 horas al día en, en este tipo de, de, de clases eh, comía siempre en los comedores de la universidad. Eh, en mi caso yo tenía un meal plan, que es que mi, los, los costos de la universidad ya me cubrían la comida. Eh, en algunas universidades esto no es así, donde uno tiene que salir y comer afuera o cocinarse. Eh, y después, después de las clases, eh, en mi caso me pasaba eh, todo el día en la biblioteca, porque realmente era muy muy exigente comer. Eh, la parte académica, entonces al salir de clases, depende depend de a qué hora salía, 4 de la tarde, 5 de la tarde, eh, empezaba, me iba a la biblioteca y me quedaba ahí, me quedaba hasta tarde, eh, me quedaba hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, depende de lo que se necesitaba, pero otra vez dormía hasta las 9, o sea que creo que uno puede balancear las horas de, de sueño eh, razonablemente bien, según los horarios de, de clases. Y una ventaja eh, en mi caso específico, que la universidad estaba, la, la biblioteca estaba abierta 24 horas. Eh, y bueno, siempre hay, hay un pequeño tiempo para hacer eh, actividades adicionales a estudiar, eh, y realmente varía según la universidad y el nivel eh, eh, de exigencia académica. Pero en mi caso, incluso yo sí también podía hacer otras cosas. He estado eh, eh, en un club de boxeo por un tiempo. Eh, nada más para explorar de qué se trataba eso, después he estado, eh, he formado parte de, de un grupo de estudiantes que modelaban a, las, a, al estado de, a, a la organización de estados americanos, eh, debates eh, con, con estudiantes de colegio y estudiantes de universidad, modelando, a, a, representando a diferentes países y modelando a los, a los congresos de la OEA. Eh, eso ha sido una experiencia muy linda y he estado en eso eh, tres años de la universidad. Eh, y bueno, otras actividades que uno siempre tienes eh, después de comer o cuando estás comiendo, te juntas con amigos y ahí surgen charlas súper interesantes siempre eh, sobre las clases o sobre otros temas y hay mucha gente con diferentes visiones, diferentes intereses. Creo que esa ha sido una de las grandes experiencias de mi, de mi carrera, eh, compartir ideas eh, y, y, y discusiones con gente, con estudiantes eh, en la universidad. Había una pregunta anteriormente que, que, nos, uh, que se refería a los, uh, a los exámenes estandarizados, ¿no es cierto? Va, vamos a tocar ese tema uh, rápidamente. En todo caso, eh, para, para lo que es pregrado, el, el SAT, ustedes saben, es un examen bien importante. Y yo bueno, yo tengo algunos, algunos um, estándares más o menos para lo que es el SAT. Cualquier SAT que esté por encima de los 2.000, eh, va a ser realmente un estándar importantísimo, es un estándar bien alto, es decir, eso es un score, mejor dicho, altísimo. Entonces, cualquier cosa que esté por encima de los 2.000 es muy bueno en el caso del SAT. Eh, si estamos hablando de, de algo que es bueno, pero no excelente, estamos hablando entre 1.800 y, y 2.000 más o menos. ¿no? Y después lo que es aceptable, eh, que no debería bajar de eso, es... Eh, es entre los mil y 1800 en el caso del SIT Eso, eh, digamos, eso son 1650 seiscientos como, como mínimo, mínimo aceptable, ¿no? que, que muchas universidades van a aceptarlo. Aunque no una top como Harvard, yo me imagino, no, tú no sé, cuál, ¿cuál era el, el mínimo del SAT o cuál es el recomendable más o menos? Ellos nunca especifican un mínimo, pero, o sea, era de conocimiento general que en matemáticas uno tenía que sacar por encima de 750, uh -huh. y en inglés por encima de 600, pero 600 era un mínimo, mínimo, mínimo. Uh -huh. O sea, en los dos de inglés, o sea, que sería en 1200 más 750 son 2150 como mínimo, pero con el de 750 en matemáticas, eso sí, Sí, sí, estamos hablando, por, como les digo, por encima de los 2.000 si se quiere realmente llegar a, a, a tener un score bueno para universidades buenas. ¿no? En el caso de, de los exámenes para posgrado, digamos el GRE, estaríamos hablando de que eh, cualquier cosa que sea por encima de los, uh, de los 160, eh, en el combinado 160, 165 es lo ideal, 158, 162 es, es bueno, pero no, no es excelente y lo mínimo, lo mínimo debería estar en, entre 152-158, ¿no? Eso en el caso de los de los exámenes GRE. Estamos hablando de que un 600 es lo recomendable y en el TOEFL pues no se, debería, no se debería tener menos de 80, ¿no? En el caso de Fulbright pedimos que por, por lo menos sea 94, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que una universidad como Harvard, en el caso del, del TOEFL, pide por lo menos un 100 en el, en el IBT, ¿no? Eh, e inclusive van un poquito más arriba cuando se trata de carreras como derecho, ¿no? eh, Muy bien, eh, aquí una pregunta de... De um, Didia Gómez Justiniano, que creo que es importante. Vamos a tratar de responder entre los dos. Quizás eh, Adrián va a responderla mejor que yo. ¿Qué requisitos se necesitan para la beca de deporte? Tú podrías hablar un poquito de eso. Yo puedo. Eh, la verdad yo no, yo no tengo experiencia propia en eso y en la Universidad de Harvard no hay be becas por deporte, pero sí eh, conozco a gente, amigos míos, que han obtenido becas por deporte. Eh, y cómo funciona normalmente es que... Eh, uno manda un video de, de, de uno mismo jugando tenis, jugando fútbol, y después ellos, te si, si les gusta el video, te citan a, a una entrevista eh, en la universidad, donde van gente eh, de diferentes lugares de, del mundo que está aplicando, y ahí se hacen como tryouts, que se llama, que son eh, exámenes de deporte. Si uno logra pasar estos exámenes, eh, te, te dan la beca, pero me imagino que varía según eh, el tipo de deporte y la universidad, esa es la experiencia que yo tengo eh, por, por amigos, ¿sí? Sí, en el caso de deporte lo importante es crear un portafolio, ¿no? Y ese tu portafolio, como bien decía Adrián, por ejemplo, en el caso, vamos a decir, un futbolista. Entonces, que sea un video, ¿no es cierto? Y si tiene si puede tener una relevancia, digamos, uh, no quiero decir internacional, pero que vaya más allá del, de la liga de la, del barrio, digamos, que sea algo importante, mejor, ¿no? Y tratar, digamos, de también documentar ese ese video que se yo con información, si hubiera algún recorte periódico, por decirles ponerlo, otra vez, en fin, ese tipo de cosas. Pero se trata de crear un portafolio en el, en el deporte que sea y tratar de darle, respaldar ese portafolio de la manera más sería posible, ¿no es cierto? Me comprenden eso básicamente. Tenemos a Eric de 722 que nos pregunta ¿cómo te preparaste para nivelarte con los otros estudiantes en Estados Unidos ya que los estudiantes del high school toman cursos desde que son junior para prepararse a la universidad en la carrera que elijan y además que podríamos decir que están más preparados, ¿cuál es tu punto de vista? Adrián? Eh, es una excelente pregunta y yo les comento definitivamente los estudiantes americanos estaban mejor preparados que yo para lo que venía en la universidad. Eh, y es posible que eso sea porque yo estaba en un colegio alemán que no tiene nada que ver con el sistema gringo de, de, de aprendizaje. Entonces, mi forma de prepararme, yo pasé clases, eh, un poco unas cuantas clases, para prepararme para dar el SAT antes de, de tomarlo. Y una vez estando allá, yo pensé que con mi base del colegio y los SATs iba a estar al nivel de, de los americanos, pero eso fue completamente erróneo. Entonces, tuve que trabajar doblemente. Eh, más, que, más que los estudiantes americanos muy probablemente, hasta nivelarme eh, pero la ventaja en mi caso es que realmente la Universidad de Harvard y eso es algo creo que es común del de sistema americano te dan toda la, la, la ayuda posible siempre hay gente eh, dispuesta a ayudar eh, no solo gente sino centros de ayuda para estudiantes en temas académicos y los profesores siempre están eh, abiertos para, para tener eh, charlas muy muy cándidas acerca de, de cómo uno está en, en la clase y te dicen, deberías mejorar esto, deberías mejorar el otro. Entonces creo que a pesar de sí estar desfavorecidos en nivel académico y en el tipo de, de, de requisitos del estudio americano, eh, uno puede realmente nivelarse estando allá, trabajando un poco más, pero no es algo que, que, que no se puede hacer. Perfecto. Gracias, Adrián. Te, tenemos una pregunta de Claudio Molina Bautista que dice: quisiera saber si habrían becas para Estados Unidos en el ámbito de ingeniería, ya que estoy estudiando ingeniería petrolera. Bueno, eh, yo te puedo decir que eh, te puedo hablar primero de Fulbright, del programa Fulbright. Evidentemente, una, una posibilidad es eh, que te postules cuando ya seas profesional al programa Fulbright. Pero también fuera de Fulbright tú puedes hacerlo, ¿no? Y ahí voy a pues nuevamente, decirles, los animo a que investiguen lo que es Education USA, que hablen con la gente de Education USA, porque también a través de ellos se abre un mundo de posibilidades en los Estados Unidos. ¿Quién mejor que la Oficina de Education USA en los CBAs para darles información absolutamente eh, fidedigna, importante, actualizada sobre lo que son estudios, becas, ayudas financieras en los Estados Unidos? ¿no? O sea que Fulbright, siempre una opción, pero también mirarlo eh, a través de de una manera abierta y a través de Education USA. Eh, Otra de, de las personas nos dice, ya terminé el colegio con buenos promedios y quisiera estudiar en los Estados Unidos. ¿Qué me sugiere hacer ya que el colegio en donde estaba no contaba con convenios u, u otras cosas? Digamos? Eh, creo que, por lo menos lo que yo conozco en Bolivia, los colegios no tienen convenios directos con las universidades. Sí hay colegios americanos que, a veces tienen representantes de las universidades que vienen y dan charlas de, eh, informativas sobre, sobre las universidades. Eh, mi colegio, el colegio alemán, no tenía ningún, nada de eso, eh, no tenía convenios y no tenía tampoco gente que venía a hablar. Pero um, creo que, ¿cómo ha sido que yo me he animado? Ha sido escuchando de gente que había estudiado eh, e investigando mucho en internet. Eh, toda la información necesaria está en el internet, o sea que si tú tienes buenas notas y crees que tienes un buen perfil, eh, mi consejo es que entres a la página de las universidades que te interesan y averigües un poco más sobre cuáles son los requisitos de cada universidad y cuál es el proceso de admisión. Otra vez, eh, quiero enfatizar que no tiene que haber un, eh, un convenio entre el colegio y la universidad para poder aplicar a la universidad que estás pensando. Perfecto, gracias Adrián. A ver, ¿qué otras, um, qué otras inquietudes? Dices, de inglés en el CBA, ya que me dicen, para hacer algún posgrado necesito un nivel específico en inglés. <coughs> bueno, aquí eh, importante el, el tema del inglés, estaba pensando, eh, hay que hacer énfasis en esto. El tema del inglés es fundamental, o sea, realmente eh, puede ser un gran estudiante, puedes tener muchas, uh, muchas virtudes, pero yo les digo, el tema del inglés es es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, yo los animo. Si realmente están interesados en estudiar en los Estados Unidos, pónganle alma, vida y corazón al tema del inglés. Háganlo desde desde traducir una canción, escuchar una canción, hasta tratar de, de estudiarlo formalmente en el CBA. Si lo están haciendo en el colegio, es decir, aplíquense, busquen realmente eh, master the language, o sea, hacerse hacerse maestros del inglés. Eso es bien, bien importante. Hay una pregunta de Carla Mariela Quispe Flores, estándares para el, para el GRE. Pero el GRE es un, es un examen de, de conocimientos generales. También hay exámenes específicos del GRE. Por ejemplo, se puede hacer un GRE eh, si quieres estudiar psicología y puedes tomar un examen específico o en otros campos, en otras áreas. Pero eh, lo que yo les, les puedo decir es que hoy en día, para el GRE, como para el SAT, como para todos los otros exámenes, tenemos un, un, las mismas posibilidades que para cualquier otra cosa entrar a Google entrar al internet y buscar de qué se trata el examen es, estudiar hacer exámenes de prueba en fin ahora sí que hay posibilidades maravillosas para, para todos estos exámenes de, de poder estudiar ahí lo, los instrumentos nuevamente de las herramientas e instrumentos que tenemos en, en, en internet son maravillosas no sé tu experiencia con el quizás cuando has tomado cuando has estudiado Adrián sí como les comentaba, yo sí pasé unas clases que las daban en el colegio, eh, en la, en el colegio americano, el Calvert School aquí en La Paz, eh, que me, me daban un, un, una buena idea de qué se trataba el examen y me daban la oportunidad de tomar exámenes de prueba. Eh, sin embargo, también buscando en internet, que, que encontré algunos libros eh, de, de diferentes eh, organizaciones eh, en Estados Unidos que te ayudan a prepararte para diferentes exámenes. Eh, hay muchos de estos libros y estos están rankeados en páginas de internet. O sea que sí les recomiendo si pueden eh, conseguir estos libros, son, son una buena ayuda porque te, te explican cómo funciona el examen y además te dan exámenes de prueba, eh, que es, es la clave del éxito en estos exámenes estandarizados. Tienes que darlos muchas veces eh, para poder entender realmente de qué se trata el examen. Eh, no basta con ser muy bueno en matemáticas, tienes que haber dado el SAT un par de veces para entender el chiste, algunas preguntas son más complicadas, otras son más largas, tienes que saber cómo invertir, tu, cómo, cómo distribuir tu tiempo, cuánto tiempo invertir en cada una de las preguntas para no después estar en desventaja con otros alumnos que ya han, han, han tomado el examen antes. Ya, perfecto. Tenemos también, bueno, una, una, una consulta, son consultas amplias, pero invitado 2944, dice soy del Salvador. Bueno, saludos al Salvador, ya es la segunda o tercera persona, bachiller, y quiero saber los requisitos para ser elegible en la universidad. Yo creo que rápidamente… Eh, Estamos hablando aquí de excelencia, hemos hablado de cosas aquí sumamente importantes que tienen que ver con esta, con esta claridad de ideas, con esta claridad de objetivos, con esta coherencia en cuanto a lo que queremos hacer, con objetivos que, les repito, traten de ser los más claros posibles. Aunque a pesar de que cuando uno va a la universidad puede, puede descubrir muchas cosas y puede definir muchas cosas en la universidad, pero eso no, eso no restringe al hecho de que tengamos que tener mucha seriedad de propósito. ¿Qué dirías tú para acotar a esto? Definitivamente estoy de acuerdo. Eh, hay que... Hay que trabajar duro desde el colegio y después seguir investigando. Eh, es la única forma, si uno se pone el propósito, de, de llegar a las universidades que se propone. Estoy de acuerdo contigo, Diego. Eh, hay una pregunta, eh, bueno, tal vez primero la pregunta sobre la edad de posgrado, que vas a poder responder mejor vos. Ya. Bueno, no existe, en el caso de las becas FUBRA aquí en Bolivia, no tenemos una, una edad límite. Pero sí lo que obviamente buscamos es que la persona... Eh, tenga tenga una edad adecuada en el sentido de que eh, si, si va con la beca fubra pueda volver a bolivia y todavía pueda tener un tiempo importante digamos de poder ejercer su profesión de poder diseminar todo lo que ha aprendido etcétera entonces eh, creo que va un poco por por sentido común no pero no tenemos una edad límite en bolivia en cuanto a esto y tampoco las universidades directamente no te van a poner un límite van a decir tienes eh, tienes 55 tienes 60 años no puedes postularte ninguno yo yo no conozco universidades que hagan eso sinceramente no eh, ¿Cuál es el, hay otra pregunta de Delmira Velázquez Cárdenas. ¿Cuál es el proceso previo que Adrián realizó antes de postular a la universidad que escogió? Este es un tema, creo, muy importante que se me pasó cuando estaba comentando sobre cómo he aplicado a Estados Unidos. Eh, yo he, he aplicado a 10 universidades elegidas estratégicamente y creo que eso es algo que todos deberían hacer. Eh, no es que yo me invento la estrategia, es algo que recomiendan los expertos eh, de, de educación en Estados Unidos. Uno debería ser realista con las, con, la, con las calificaciones que tiene en los SATs, en, en, en el colegio y, mm. y con el perfil que uno tiene. Basándose en los requisitos de las universidades, uno debería siempre apuntar a, a dos o tres universidades que le llamamos safeties, que uno está seguro que lo van a aceptar. Eh, después unas cuantas medias que son ya un poco más difíciles de entrar. Eh, y después siempre apuntar a las top, top, uno no pierde nada apuntando a las mejores universidades, eh, de, de, siempre, pero no vale la pena decir que, o sea, como que asumir que uno va a ser aceptado en una universidad top y aplicar solamente universidades top, porque eso te puede retrasar un año, no quiere decir que no vas a poder hacerlo una vez más al año siguiente, pero si es que por alguna razón no te aceptan en ninguna, que puede pasar, eh, Tienes que esperar un año para volver a, a aplicar a las universidades. Entonces, sí hay una estrategia y, y en mi caso y por lo que me comentaban, es siempre aplicar a unas cuantas a las que uno está casi 100% seguro que lo van a aceptar. Obviamente te tienen que gustar y de esas hay miles. Tienes que hacer un, una investigación y elegir cuáles son las que te gustaría ir en el caso de que no te acepten las otras, después unas medias eh, y después las, las, las más altas, ¿no? Gracias, Adrián. A ver, vamos a, vamos a seguir recorriendo. A ver, Habían unas consultas con respecto a... Tengo una consulta, una consulta, dice, ¿qué universidades me aconsejan para realizar un posgrado en leyes o derecho? Ay, Dios mío, esa es una pregunta difícil. Yo, yo te puedo dar algunas ideas. Eh, indudablemente, el prestigio de universidades como Georgetown es, es, es tremendo, si estás hablando de New York University, NYU si estamos hablando de Colombia, pero también te puedo aconsejar que, que investigues, por ejemplo, una universidad como la Universidad de Houston, sobre todo en lo que tiene que ver con, con LLMs enfocados al tema de hidrocarburos, digamos, y además que es una universidad que, bueno, no te quiero garantizar, pero que sí sé que habían ayudas financieras. Eh, yo no sé, te podría hablar de la Universidad de Minnesota, te podría hablar del, del California Western School of Law, es decir, hay muchas universidades, depende un poco también qué tipo de de, si quieres hacer un LLM o estás pensando más allá, estás pensando a lo mejor en hacer otro tipo de, de, de, de, de especialización, ¿no es cierto?, como un JD. Eh, pero eh, se trata de investigar, se trata de investigar. Hay demasiadas, demasiadas posibilidades, ¿no? Eh, sí, bueno, miren, lo que yo les quiero decir es que agradecerles, esto ha sido muy bueno, agradecerles sinceramente, Adrián, creo que ya estamos en, en, lo, en lo último... Eh, esperamos sinceramente que estas charlas sean de mucho beneficio. Yo me remito a lo que les dije al principio. Eh, lo importante es motivarse, lo importante es creer y, y tener, eh, eh, y creer en uno mismo, saber que uno puede hacerlo. Obviamente uno tiene que, tiene que esmerarse, uno tiene que ser, ser muy bueno, y, y si no es muy bueno, pues esmerarse y aplicarse para ser, para ser muy bueno, porque eso es posible, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante. Pero voy a dejarlo a Adrián que... Que, que nos dé las últimas palabras uh, sabias. <risas> Gracias, Diego. A ver, si podría decirles, darles un consejo eh, de cómo llegar a estudiar en las universidades top de Estados Unidos es, aparte de tener buenas notas, obviamente, motivación, buenos exámenes, etcétera, tienen que realmente ver dentro suyo y ver qué es, como decía Diego, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas y poder plasmarlo en, en la aplicación. A ellos les gusta gente que tiene ideas claras y que tiene objetivos claros y, y es muy eh, driven, como le llaman ellos, que tiene toda la motivación para hacer las cosas. Entonces, ese es mi, mi pequeño pedazo de, de consejo. Miren hacia adentro, vean quién es, quiénes son, cuáles son sus objetivos. Además de, obviamente, tener esto no quita, no quita peso a las notas, a los exámenes estandarizados, etc. Pero una parte muy importante es eh, intentar ver Cómo, o sea, qué, ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Por qué quieren estudiar afuera? ¿Y cómo va a beneficiar eso a ustedes? ¿Y cómo ustedes pueden aportar a la universidad? Y eso plasmarlo en papel no es fácil, pero tómense el tiempo de, de hacerlo y compártanlo con gente eh, y, y escuchen comentarios. Muchísimas gracias, Adrián. Solamente para cerrar y voy a, voy a hacer un poco de publicidad, mañana vamos a estar eh, en el Centro Boliviano-Americano desde las cinco y media, hablando acerca de oportunidades de becas, vamos a hablar de becas específicas aquí en La Paz, ¿no? O sea que en el CBA La Paz tenemos como parte de la Semana Internacional de Educación, vamos a, vamos a estar allá, en el auditorio del CBA, así que los invito a los que están aquí en La Paz y tengan interés, por favor, vengan mañana al CBA a partir de las cinco y media de la tarde. Muchísimas gracias, Adrián, ha sido un verdadero privilegio, vamos a a buscar para siempre tratar de repetir este tipo de, de encuentros, a lo mejor con Adrián nuevamente, pero de todas maneras muchas gracias a ustedes, esperamos que esto haya sido de, de beneficio para todos ustedes ¿eh? un cordial saludo, adiós